Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar este juego que se llama The Black Pepper Crew. Que sería algo así como la banda, o sí, la banda, eh, la banda Pimienta Negra, algo así, no sé. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata según Steam. Bueno, Steam nos dice lo siguiente sobre este videojuego, dice que reúne un equipo, equipalo. Y lucha creativamente en este roguelite táctico por turnos O sea que va a estar muy chévere porque a mí me encantan estos juegos por turnos Fácil de aprender pero difícil de dominar Captura los criminales más peligrosos de la ciudad Cobra esa jugosa recompensa y mejora tus posibilidades de supervivencia En una ciudad llena de crimen y jazz De razón la musiquita, ¿no? Este videojuego es desarrollado por Key, Key Pixel Games, Que bueno, echando una revisadita por acá a Chrome a Twitter, me di cuenta que al parecer eh, eh, Pixel es al parecer una sola persona pero no estoy seguro dice que es de Montevideo, Uruguay o sea que este es un juego uruguayo, aunque aquí agregan una banderita argentina, no sé si de pronto eh, el creador también es de origen argentino bueno, esto pues qué más yo creo que ya podemos probarlo eh, ah, pues veamos aquí los créditos del juego Aquí sabemos mejor, mire, dice que Arte, codificación, música, efectos y diseño eh, del juego Por Eric Kihibits. que es el eh, Kijibitzel um, Este juego, si no estoy mal, está hecho en Godot Engine mm, Pues, o sea, me lo ejecuta y es Godot Engine Pero pues hasta ahí es lo que sé Sin embargo, acá dice que promover eh, inspiración y testeo, Hendrik, también dice que personas que le ayudaron eh, y otros desarrolladores, está Laia Barbosa, Pet Spitson, Leonardo Clavijo, Juan Andrés Fernández y por acá también tiene eh, personas que ayudaron con el testeo, eh, consultas y eh, salud mental, no sé, chequeos de salud mental, asumo que el psicólogo, personas con las que de vez en cuando pues tenía que también ir hablando. Y compartiendo, hacer de todas formas un videojuego no es solo estar ahí shhh, codificando ya. Y aquí están Ricardo Yescas, Brian Alvarado, Alviva Cárcel, Carlos Villagrán. Ah, Carlos Villagrán como Kiko. Rodrigo Araujo. Soria, Miquilloma, Beat Nisi y Rodrigo Villagrán. Pues bueno, esos son todos los créditos y agradecimientos que da el autor o autores de este juego que se ve muy interesante. Donde al parecer una rana... Una gallina, un lobito y un gato atrapan criminales Vamos a darle jugar Parece que el juego es de PC O sea, hay que usarlo mouse No, no puedo usar control, parece ser Dice, nombre la base La base pongámosle El Fidelibirris El El Fidelibirris Jazz Club ¿Tutorial claro activo? Porque pues no sabemos cómo jugarlo Bueno Player, turn. ¿Dónde están todos? Parece que me toca solo esta vez Napoleón es el lobito Fácil, vamos a acabar con este idiota Ya veremos si es cierto Casa recompensas. Es... Ok, nosotros somos el lobito Y el otro también parece un lobo bueno, nosotros somos más como un mapache Ah, es que somos es un mapache, miren en la cola No somos un lobo, somos un mapache Vamos a movernos cerca de esa caja de cartón Ok, dice Las bases Cada personaje tiene tres habilidades Movimiento, ataque y especial Estas se pueden utilizar en cualquier orden cada turno el movimiento determina la cantidad de espacios que un personaje se puede mover. Para moverse, selecciona un personaje, presiona el botón de correr y elige el espacio objetivo. A ver, elijo el personaje. Aquí me dice cuánto es el rango que se puede mover. Y elijo dónde se quiere mover. Y oprimo el botón de... No, no. eso es para atacar. Yo me quiero es mover. Ah, ok, ya Vamos a intercambiar La habilidad especial de Napoleón Le permite intercambiar posición con enemigos, aliados y objetos Wow, que se encuentran en un espacio adyacente Presiona el botón de intercambio y elige un objetivo Entonces, cambiaría con la caja, ¿cierto? A ver, patada, este es el poder, ¿no? Hay cambio con la caja Patada aérea es la habilidad de ataque de Napoleón, él puede atacar un espacio adyacente por uno de daño o saltar y alcanzar a un enemigo que esté a dos espacios de distancia y le genera pues dos de daño oh, interesante, entre más lejos, más daño y dice que el daño de ataque cambia porque el ataque tiene impulso que incrementa el ataque por uno cada celda a distancia del enemigo. Estudia las habilidades de ataque de tus persona personajes ya que pueden traer diferentes propiedades. Ok, espero la tos no me, <coughs> no me moleste. A ver, sí, efectivamente patada aérea dice que daño de 1 a 2, movimiento 1, impulso. A ver. Y aquí elijo que lo casque. Y ahí le quito dos de daño. Por este tutorial Napoleón tiene equipado un ítem de armadura llamado chaleco liviano que agrega uno de armadura ítems de armadura. Recibirán daño igual a su capacidad de armadura antes de gastarse y ser descartados. Ok, los ítems se gastan aquí. Cuando lo ataquen, el personaje recibirá el restante del daño que la armadura recibió. A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Que él me va a golpear a mí? Ok, tengo que ponerle armadura. Sí, ya sé que la tengo y qué más puedo hacer. Ah, le voy a dar a acabar turno. A ver, ahí él me golpea y efectivamente se dañó mi escudo, pero no me hizo daño a mí. Ahora sigue mi turno. Entonces, me puedo mover, por ejemplo, de aquí a acá y después hago la patada voladora. Aunque es verdad, ya solo con haberle estado cerca de él ya lo mataba, pero no hay problema. No hubo botín. Ah, ok. Después de cada pelea se obtienen botines. Eso es interesante. Pantalla de equipaje. La pantalla de equipaje ofrece una oportunidad de reequipar y curar a tus personajes después de completar una habitación de combate. Ah, ok. Hay cuatro tipos diferentes de ítems. Armadura. Que dan armadura. Consumibles. Agregan una habilidad de uso único. Curativos. Curan al personaje en la pantalla de equipaje. Y herramientas que agregan habilidades pasivas al personaje equipado. Muy bien. Esta pantalla tiene un mapa de misión que muestra las habitaciones de combate que vienen y sus retos y premios. En algunos casos pueden que haya más de una habitación disponible y una se puede elegir haciendo clic en el mapa. Ok, en cada habitación pues hay como una recompensa, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es actualmente mi maletín. Dice Jeringa revividora reviven personajes desmayado. Ok, pero solo la puedo usar si de verdad tuviera uno desmayado, pero... Napoleón en vida, tiene 3 de vida, que es creo que por el momento la máxima vida que puede tener, así que ¿para qué le voy a dar una manzana si sí, tampoco? Eh, la siguiente bodega o lugar que voy a visitar es este, donde está el tal Randall. O sea que le doy seguir, ¿no? Continuar. Ah, pero aquí estamos más. Aquí está la rana. Frank, muy buen momento. Parece que estás en problemas. En realidad no, pero vamos a hacer equipo. La habilidad especial de Frank es lengualazo. La cual permite jalar enemigos, aliados y objetos hacia él. Mm, me gusta. O sea que es lengua y largo. Bueno, entonces primero... Atraigamos... A este. Después... Dice: La habilidad de ataque de Frank es puñetazo y hace dos de daño al enemigo, o sea, el sí pega de cerca. También tiene empujar, que empuja al enemigo un espacio hacia atrás. Si ese espacio está ocupado, el enemigo rebotará de regreso a su posición original y ambos, el enemigo y el personaje que se encuentre detrás de él, recibirán uno de daño extra. Ah, interesante. Pero en este caso sí no hay nada que pueda colocar ahí para que él lo golpee y reciba daño. Bueno, vamos a darle a empujar. Eso, y ahora... ¿Acabar turno? No, pues ahora elijamos a él. Este y este le va a dar una patada a este. Adiós, acabamos con el primer enemigo. Dice, vamos a agarrar esa mochila. Los enemigos pueden soltar una bolsa de botín cuando quedan inconscientes. Agárralos antes de que los hagan los enemigos. Las bolsas de botín que no se agarren al final del combate se saquearán automáticamente. Mm, ok. Después de limpiar una habitación, las bolsas agarradas se revelarán en su contenido y los ítems se podrán agregar a la bolsa de equipaje. Una vez en la pantalla de equipaje entre habitaciones de combate, los personajes podrán ser reequipados. Ok, entonces movámonos. Y ahora hagamos que la rana se mueva ya que nunca se ha movido hasta el momento. Y acabar turno. Vamos a ver qué hace el... Este si sí es un lobo. Ah, Con que ape... venirnos a pegar, ¿no? A ver cuánto le quita a la ranita. Ah, la ranita tiene cuatro de vida. Ok, listo. Entonces, bueno, lastimosamente la rana no se puede mover hacia acá. Entonces vamos a darle mejor un puñetazo a este men. Después lo jalamos. Después viene este. Y le pega su patabola ahora. Tenga. Y vencimos, y aquí miren lo que nos dan, una armadura, la vamos a tomar y nos la vamos a llevar. Dice, vamos a curar, ítems curativos se pueden utilizar únicamente en esta pantalla. Ok, listo. Si este un personaje es derrotado y no es revivido antes de que termine la misión, morirá. Para evitar eso siempre carga ítems que revivan personajes derrotados. Ok, vamos a curar a Frank, porque necesita uno de vida. Efectivamente ya recuperó uno de vida y le ponemos escudo a alguno de pronto a Napoleón que tiene menos vida que Frank eh, se nos unió la gata o oh, gato Vera está en problemas parece que es una gata creo que ya puede salir de ahí sola si es una gata, ahí estaban llego con ustedes en un minuto dice que eh, las habilidades, la habilidad de ataque y de Vera es cortar y hace uno de daño y mueve a Vera detrás del enemigo. Esta habilidad tiene cadena combo que le permite realizar varios ataques en el mismo turno siempre y cuando la habilidad no ataque a un enemigo más de una vez. Ah ok, la puedo combinar pero atacando a otros enemigos. Cortar no se ejecuta inmediatamente después de elegir un objetivo. Esto es porque cada vez que se selecciona un nuevo objetivo se muestra donde Vera Estará luego de atacar y se solicitará agregar un nuevo ataque a la cadena. Está genial. Tú puedes seguir agregando ataques siempre y cuando Vera tenga enemigos en su nueva posición y no se repita un enemigo. Cuando la cadena está completa solo presiona aceptar y ella realizará toda la cadena. Una última cosa, si Vera no tiene un espacio disponible detrás del enemigo que está en rango ella no puede realizar el ataque. Los ataques que tienen cadena combo siempre moverán al personaje atacante. Mantén esto en mente para evitar confusiones al elegir objetivos Ok, entonces eso significa que en este momento puedo hacer este ataque Combinando con este y combinando con este tipo ahí, ahí, ahí son tres a los que ataco ¡Eh, qué bien! Dice que Vera puede moverse dos veces cada turno Su habilidad especial es arranque y le permite moverse dos espacios en diagonal en serio. Dos espacios en diagonal. O sea que podría moverla hacia acá. ¡Fuin! ¡Qué bien! Y aparte se puede mover normal. Interesante. Ahora. Vamos con la rana. Que se mueva primero acá. Jale a este tonto. Y le dé su puñetazo. Lo acabamos. Ahora. Lobito. Ven para acá. Muévete acá. Cambia con este gozo. Y después le damos una patada a este tonto. Otro que acabamos. Listo. Cambio de turno. Vamos a ver qué hace este lobo. aquí quién ataca? ¿En diagonal puede hacerlo? No. No, no lo puede hacer. Entonces vamos a hacer que la gata... Se mueva acá y utilice su ataque especial para después hacer que la rana jale al lobo y le pegue su buen puñetazo. Y adiós. Lo logramos. Sí, Pirilli, lo logramos. Ok, sigamos. Ya vamos a llegar al último nivel que es el del jefe. Randall. Y por fin nos encontramos con la gallinita. ¿En serio pensaste que capturarme iba a ser dinero fácil? Prepárate para un mundo de dolor. Entonces el desafío es derrotar al jefe. ¿Por qué tardaron tanto? Pregunta Bit. Podría recibir un poco de ayuda acá. Aléjate, vamos a llegar a ti. Ok, vamos a ver cuál es el poder de Bit. Dice que vamos a usar pistola plasma. La habilidad de ataque de bit, pistola plasma, es un ataque a distancia que hace uno de daño. Para pegarle a un objetivo bit tiene que estar posicionado en línea directa hacia el objetivo. Sé cuidadoso con tu posicionamiento, ya que el ataque puede ser bloqueado por objetos o personajes no deseados. Muy bueno. Us tiene bastante alcance. Ahora sí vamos a hacer esta retirada estratégica En el siguiente turno tendré suficiente energía para realizar Chuck paralizador Entonces vamos a moverlo y que escape un rato mientras recupera para Chuck paralizador Esto, mientras tanto estos amiguitos van a hacer Bueno, diferentes cosas, a ver No Primero la gata Que la gata haga esto Después. Mm. Movemos a la rana. Uh, la rana no le puede pegar a este tonto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ah, ya sé. Puedo intercambiar con él de posición y después pegarle. Y después... Que la rana venga y le termine de cascar. Eso, por fin. Listo, terminar turno. Vamos a ver qué hace Randall. No puede hacer nada desde ahí, perro loco. Es como un perro loco. Bueno, dice, aturdiendo. La habilidad especial de Beat es shock paralizador y paraliza un enemigo por un turno. Shock Paralizador tiene un rango de dos espacios, así que requiere posicionarse cuidadosamente. Revisa los rangos de las habilidades antes de mover tu personaje. Shock Paralizador requiere 2 de energía para ser ejecutado. Vita empieza cada habitación de combate con 0 energía, pero carga 1 de energía al principio de cada turno gracias a su habilidad pasiva a Recargar. O sea que en este momento ya tiene para... Ah, sí, ya lo tiene. Entonces vamos allá. Shock Paralizador. Y el disparo. De paso y listo ahora vamos con la gata no no con la gata no no no, no con la gata no, no, no. con la rana será que alcanza la rana lo suficiente para jalar a ese man veo que no no no le da el rango qué hacemos y si el lobo este se posiciona no igual la gata también es este men es mejor que se no no se puede mover bueno este todavía sigue aturdido no puedo hacer nada entonces ahora sí vamos a jalarlo vamos a movernos un cuadro vamos a jalarlo vamos a golpearlo Tenga, allá Desde ya, ya. Lo, vendi lo vendimos, Lo vencimos Y recibimos Los 450 de recompensa Dice, las muertes permanentes Están deshabilitadas en esta misión tutorial Continúa, a reintentar Ok, dale, démosle continuar, a ver La ciudad. En la ciudad podrás adquirir contratos de trabajo o visitar lugares de interés. El lugar que probablemente visites después de cada misión es la base central del grupo. que se encuentra en el sótano de un club de jazz? Presiona el signo del club de jazz en el fondo izquierdo para entrar a la base. O sea, aquí. Para tomar un contrato, revisa los trabajos semanales que aparecen arriba y a la izquierda de la pantalla. O sea, estos de acá. Acá podrás ver qué trabajos están disponibles, cuánto es la recompensa y el nivel de refuerzos que requiere la misión. El nivel de refuerzos se refiere a una cuenta regresiva que estará corriendo a lo largo de toda la misión. Cuando el contador alcanza cero, enemigos invadirán la habitación actual y el contador se reiniciará. Niveles de refuerzos más difíciles traerán más enemigos en menos turnos, así que prepara, prepárate. ¿okay? Antes de aceptar la misión, puedes cambiar a los miembros del grupo actual por otros miembros del grupo. Ah, sí, es que hay otros aparte de los cuatro principales. Vea, pues si necesitas más personajes, dale una visita al HQ, o sea, a los cuarteles y contrata alguno. Ah, ok, puedo contratar diferentes personajes, ¿no, es, no los cuatro nomás que están aquí. Ok, ¿esto qué es? La única, una de las visiones que hay. Es como modo, dice que requiere de dos... Mientras que Flavio requiere solo uno. Y esta es la base. ¿Y se puede hacer en la base? En este momento no parece que no puedo hacer nada. O oh, no puede ser, no puede ser, se me bloqueó. Eh, bueno amigos, les comento que el juego me sacó. Eh, todavía, o sea, recordemos que esta es una demo versión, todavía le falta mucho progreso, pero ahora sí ya nos están dando un gran gameplay. Pero pues para esta versión aún hay algunos errorcitos y uno de ellos es que a veces el juego se cuelga. Por lo general en la pantalla inicial. Bregué muchas tuve que entrar varias veces para poder llegar de nuevo a esta parte de la ciudad. Si en algún momento el juego se traba, pues obviamente ya no sería mi culpa. Pero vamos a intentar a capturar uno de los enemigos a ver cómo nos va. Entonces vamos por, por Leo Punchakovic. En el club nocturno La Cueva vamos a obtener 450, dice que vivo o muerto, vamos a tomar ese trabajo. Dice que hay algunos retos en el juego, dice que antes de comenzar la misión puedes elegir en qué habitación comenzar. El punto de entrada revelará el camino hacia el jefe. Cada habitación tendrá un reto y un premio así que elige cuidadosamente lo que funcione mejor para tu estrategia. Antes de embarcarte en una misión la última parada es la pantalla para equipar. Equipa a tus personajes y agrega ítems importantes en la bolsa de equipaje. Esta bolsa se abrirá entre habitaciones de combate y proveerá una oportunidad de curar y reequipar tus personajes. <risa> ok, ¿por dónde queremos comenzar? Por esta, que nos da un desafío de derrotar a todos los enemigos en 4 turnos o menos, y nos dan un ítem raro. O esta, de entrada lateral, dice que derrota a todos los enemigos con un personaje y nos dan dinero extra. O esta que dice rotón enemigo en el primer turno y curamos algo. No, pues está mejor esta. Ahora, ¿qué tenemos en el maletín? A ver, curaciones, ítems. No, solo curaciones tenemos. Ah, pero bueno, hay que llevarlas, ¿no? Hay que echarlas. Entonces echémoslas. Y pues vamos a la misión: a la casa de recompensas. Ok, ¿y aquí qué? ¿Derrota a todos los enemigos en cuatro turnos o menos? Ok, ¿debo primero ir colocando cada uno de mis compañeros? Ok ¿Si es así? ¿O cómo sería la cosa? ¿Preparado? Listo ¿Cuatro turnos o menos? Vamos a ver Entonces Primero vamos por nuestro amigo el ovillo para que intercambie posiciones con alguno de estos tontos <risa> puede ser con este después de eso le va a dar una patada voladora a este ahora vamos con la rana que va a jalar a este y le va a pegar su buen puñetazo. Listo. Y se va a mover para... Para acá puede ser. Ahora la gata va a hacer lo siguiente. Se va a mover acá y va a usar la habilidad de ella de pasar por dos de estos tipos. Y después se va a ir en diagonal hacia acá. Finalmente queda nuestro amigo el pollo. Que no necesita estar tan cerca. Con un disparo puede hacerle daño a este. Adiós. Y terminamos turno. El rinoceronte es el que me preocupa un poco. ¿A quién le va a pegar? A la gatita. ¿Qué le va a hacer? Él le quitó uno de vida. Y luego le pegó un calvazo a la rana. Ah, listo. Bueno. Sigue. Entonces. Que nuestro amigo se mueva aquí y le pegue su buena patada a este. Y ahora intercambiemos. Después la rana lo va a jalar y le va a dar su puñetazo. Y finalmente la gatita va a llegar aquí y lo va a rasguñar. Adiós. Ahora nuestro amigo el pollo se va a mover aquí y va a utilizar el choc con el, este lobo. Lo dejó atontado y ahora le va a disparar. Adiós. Logramos el objetivo. Oh, logramos el objetivo, se los dije. En cuatro.. Uy, aparte nos dieron otro ítem raro, armadura, aumento de movimiento hay rotación de ataque. Rota el rango de ataque del personaje. Los rangos en cruz se vuelven diagonales y viceversa. Mm. Ah, no sé, me gusta más la el, el armadura. Sigamos. Voy a darle la armadura especial a Frank. Y la otra armadura a Napoleón. Y aparte voy a curar a Vera. Y por supuesto pues a Frank Y sigamos con el siguiente nivel Es en el baño Ok, entonces Desafío, recibe tres o menos Daño de grupo Es que están demasiado dispersos Bastante dispersos Vamos así a ver qué. A ver. Que se mueva primero este men acá. Eso. Y después intercambio puestos con este. Ahora el pollo. aquí no que se mueva aquí y le dispare a este ahora la rana va a jalar este murciélago y lo va a golpear excelente a recuperar la mochila ahora la gatita Uh, la gata no puede atacar ninguno de estos tontos Porque están en el baño Y hay elementos que lo bloquean Entonces vamos a hacerla que se mueva Eso Ah, hueva No voy haber hecho eso, pero bueno Vamos a ver qué pasa Va a pegarle a la gata <risa> Ok. Tres o menos de año. Por el momento estamos cumpliendo con el objetivo. Entonces... Acabar turno o no, no. Vamos con este pendejo. Ah, no, no, no. Ya sé. Primero la gata. Que use su ataque especial. Y ahí sí se mueva. Eso. Ahora. Este men se va a mover acá. Y va a ser su patada voladora Eso Ahora esta rana le va a pegar a este Eso Y nuestro amigo pollo Le va a pegar un balazo Excelente Miren lo que nos dieron Un chaleco Ah pero quita movimiento Y un churiken Que además aumenta daño Ok. Creo que la churiken se, se la voy a dar a vera. Porque es bueno que ya tenga con su combo. Su combinación. Ah no, es que le permite hacer un ataque a distancia de uno de daño. Mm, bueno. Y este dice que armadura. Por el momento vamos así a ver. Uy, son monos bailando. Bueno, vamos a colocar... Son muchos. Vamos a colocar el lobo acá. La rana acá. La gata acá. Y este mene acá. Hagámoslo de esa manera. Uy, pero va a estar complicado. A ver, lobo. Patabola ahora. cambiamos de lugar y vámonos hasta la esquina ahora la rana pega su buen puñetazo y lo deja adiós y puede jalar aquí no así no sé como hacer No. A ver si jalando este. Ok. Ahora la gata. Va a moverse si acá. Yo atacar a este pues a este y pues ya cierto y después va a hacer un ataque a distancia a este y después va a escapar eso, listo ahora el pollo el pollo va a hacer un disparo a distancia a este rinoceronte y por supuesto se va a alargar Ush, hay muchos enemigos, no sé si pueda. Porque dice que además la misión es recibir 3 o menos daño de grupo. Uy, estos atacan a distancia. Bueno, me quito mi armadura. Me preocupa la gata. Oh. oh. Uy, este puede hacer daño a distancia también Oh, se nos llevó de una vez al pollo Ok, ok, a ver esto Bueno acá, a ver con la rana no le alcanza a pegar a ese, así que hay que jalarlo y después le pega ahí ya acabamos con uno y recoger la mochila listo, ahora cómo hacer con la con la gata No, sería así. Ah, miren. Ahí está la combinación. Esa es. Y después, largarse. Eso. Ahora, el lobo. la madre. la voladora, ¿no? Es lo mejor que puedo hacer. Y después intercambiarse por él. No, no tiene sentido. Oh, oh. Vamos a ver qué va a pasar. Bueno, al menos el murciélago... Oh, no, sí le puedo hacer daño a la gata. Ay, oh, acabó con la gata y era mi única esperanza de bastante daño. No, todos quieren pegarle a la rana porque saben que hace harto daño. Hijo de madre. En verdad los que bailan no son tan importantes. Los que importaban son estos, estos tipos. Entonces ranita. Jala a este tipo. Y pégale su buen puñetazo. Rana, pégale su buen puñetazo. Eso. Y ahora recoge la mochila. Listo. Ahora, lobito. Bueno, mapache. Hasta aquí. Y una patada de este tipo. Listo. E intercambio en posiciones a ver qué. Ush, qué rango que tienen estos murciélagos Tienen bastante rango Oh oh, oh, oh. Me acabaron con el zapito Oiga sí, el juego en bordad es por turnos pero no es una cosa fácil Siempre tiene su ciencia Y requiere mucha atención de, o sea, un adecuado uso de los entornos Para, pues, para salir ventajoso, sino a la final casi todos van a morir. Y mi problema es que creo que yo solo tengo una oportunidad de revivir a uno de los personajes. Entonces, eso sí me preocupa. A ver, vamos a intercambiarnos. Nos movemos una cuadrícula y lo empujamos eso ganamos pero la tristeza de que solo voy a poder revivir a uno ahí qué voy a hacer o sea solo puedo revivir a uno y sería Frank por ejemplo pero y cómo revivo por ejemplo a Vera y a Vito o sea no puedo lo único que me queda aquí ahora es ponerle armadura a Napoleón Curar a Frank Ponerle armadura pero bajarle el movimiento Y no puedo hacer nada más No puedo hacer nada más Vamos a ver si sobrevimos al jefe Uy, no, va a estar duro Bueno, a ver, primero ese para acá Y jálelo Y él es su buen puñetazo Hijo de madre Tiene mucha vida Ahora el lobo ¿Puedo intercambiar con esto Así Y darle una pata a voladora Pero ahí él se arriesga A estar expuesto a que le den varios puñetazos Qué lástima Mira, a ver Cuánto daño hace Leo Bueno, le rompió la armadura Pero por ejemplo el rinoceronte. Ah no, me quiere cascar esa a mí. Oh, me quitó también mi armadura. Va a estar bien pesada la cosa. Bueno, pues entonces. intercambiemos Y vámonos. Y ahora vamos a hacer que la rana se mueva para acá, lo jale y le dé su buen puñetazo. Ah, si hubiera hecho la patada, la hora ya lo hubiéramos vencido. Si lo hubiéramos hecho con distancia, lo hubiéramos vencido. Mm. Hice muy mal. A ver cuánto allá es el puño de ese man. Dos de una. Acabo con la rana. No, y estos con uno y uno, cada uno un golpe. Me acabaron, me vencieron. Pues bueno, amigos, eso es todo. Esto, el juego sí está muy divertido, está interesante. La demo deja jugar mucho, mucho del juego. Me gusta eso, eh, lo permite explorar muy bien. Obviamente, recordemos, es una demo versión. Miren, incluso la versión 0.17.000. O sea, al juego todavía le falta mucho que le agreguen. Puede que así no se vea la versión final, pero realmente les puedo decir algo a los desarrolladores, es que van por buen camino, es un estilo de juego por turno muy interesante, muy llamativo, o por lo menos a los que les gusta este tipo de juegos por turnos es que se utilizan las cuadrículas y eso, que, te, que además requiere estrategia, de verdad que es muy bonito está muy interesante ahí de pronto lo interesante o lo que faltaría sería ahondar un poco en la historia de los personajes de pronto si o sea no sé que nos pudieran de forma paralela contar cómo se volvieron cazar recompensas si de pronto cada uno tiene aparte de pronto un enemigo o alguien más en la ciudad a quien tienen que después vencer eh, qué chévere que los enemigos sean diferentes pero todos hacen referencia a animales eso me gusta y eh, pues qué, qué rico explorar que además el juego nos va a permitir explorar otros personajes que podamos ir agregando De diferentes orígenes que no sé si compartirán las mismas habilidades de los mismos de su especie O no eso no dependerá Es decir, por ejemplo, si consigue otra rana tendrá las mismas habilidades de esta rana o no Eso por ejemplo son cosas que, bueno, que vale la pena preguntarse Pero bueno amigos, este es el juego de Black Pepper Crew y bueno ahí lo tienen, eh, la demo está en Steam, la pueden probar, no sé para qué otras plataformas va a salir, el juego todavía no fe, tiene fecha de lanzamiento, pero pues ya está para ponerle a la lista de deseados. así que bueno disfrútenlo, espero les haya gustado, no olviden darle like, comentar y suscribirse y nos vemos en la próxima amigos, bye bye.